Hola, buena, yo soy Uydean, vengo de Marruecos, vivo en España. Soy vecina de Palma Palmilla y, y para mí, y pa mí eh, venir aquí ha sido un cambio radicalmente, un cambio total. Eh, ¿Te ha gustado estar aquí en España? Sí, mucho. Yo vine a España con mi padre y, y mi familia. Yo cuando vine a España era menor con 14 años, entonces las la, la, la decisiones es de mi padre, no es mía. ¿Y el motivo por el que vino tu padre cuál fue? Pues, pues, nos trajo para acá pues, para tener un buen futuro, para poder, para poder estar unidos y, y, y, y, y eso, y para poder tener un buen futuro. ¿Cómo recuerda el camino de venir hasta aquí? Yo, yo cuando llegué a España, estuve en un pueblo de Málaga, que es Cuy. Y yo, vaya, yo sinceramente, cuando entré al piso, yo me he liado de, de un cuarto a otro. Uno, que eran todas las cogerdas eh, iguales y me he liado, la verdad. Para mí eso ha sido... Y, y bueno, me acuerdo perfectamente que asomé a, a, a la calle y, y, y me saluda una mujer, me dice hola y le digo okay, que no sabía lo que era hola ni nada. ¿Cómo fue para ti dominar el idioma? ¿Cómo aprendiste Uf. el castellano? <coughs> pues para mí personalmente fue fácil, porque yo aprendí el español con Doraemon, la verdad. Con Doraemon y con las revistas del supermercado. como como antes venían con su imagen y nombre, pues así fue como yo aprendí el español. Y prácticamente en seis meses yo ya hablaba español. En tu casa, cuando llegaste, ¿qué hablabais más? Castellano intentabais trabajarlo o todo el mundo hablaba? No, era marroquí, marroquí totalmente. Mi padre lleva aquí 30 años y no sabía hablar español. ¿Y cómo era salir a la calle, por ejemplo? ¿Cómo a enfrentarse a hacer la compra, a ir a la escuela o a relacionarse con otras personas sin saber el idioma? Pues Pues todo es nuevo, todo es nuevo. Yo la verdad que me fijaba en la gente. Vaya, con una experiencia que tuve, que no me olvida jamás la vida, que fue a, super, a supermercado el mercado a comprar y compré comida de perro. Te lo juro, pensaba que era tú, no, no sé. Y ya cuando lo saqué para afuera, me di cuenta que era comida, que era comida de perro. Empieza a ladrar. Sí, sí. Eso para mí fue un, un shock, la verdad. Ha sido guay. Sí, sí, sí. Hablando claramente, ha sido guay. Salí ladrando qué? del hambre que tenía. ¿Eso con qué edad? Con 15 años. Recién llegada, ¿vale? Sí, sí, sí. Claro. Mira. La bienvenida. ¿Qué reto tuvo el día a día una vez que llegaste aquí? Pues aprender a hablar. A hablar, comunicarme, eh, ser responsable, hacer la cosa por mí misma, eh, porque cuando llegas en principio tienes que integrarte. Por ejemplo, que mi padre que no sabía leer ni nada, entonces aunque él es el que se encargaba de arreglarnos los papeles o lo que sea, pero, pero habrá que él siempre con él para rellenar cosas o lo que sea, entonces siempre había que luchar todos los días. ¿Y tuviste algún tipo de ayuda a la hora de, de hacer con el día a día, con los nuevos trabajos o con las nuevas formaciones de la escuela? ¿Tuviste ayuda? Yo, yo personalmente, como, como comenté antes, que que me ha criado en un centro de menores, pues para mí ha sido ahí otra educación totalmente nueva. Para mí ha sido, vaya, como que, como que, hay, como que, como que me han criado de nuevo, la verdad. Aprendí de cero. Eh, la última vez que hablamos, eh, me hablabas como de dos llegadas distintas. Sí. Yo, yo Bueno, mi vida entera eh, eh, no antes y un no después. Y yo viví la llegada a España de, de dos maneras. Cuando llegué con mi propia familia, de sangre, y la segunda, con la que viví con la familia de mi corazón, que es el centro de menores, que es otra totalmente. Me gustaría mucho que nos hablases de por qué supone tanto para ti eh, haberte encontrado con esa segunda familia? Uf. pues para mí ha sido, ha sido y lo es, muy importante. Porque primero a mí, que me han enseñado es que, es que hable, que no me calle. Que me han enseñado que hable, que luche por mis sueños, que no tenga miedo, que si tenga cualquier cosa, que hable. que aquí que lo más importante que hable, que pida ayuda que si me hace falta o lo que sea, que pida ayuda y que no me caiga y que sea una persona correcta. ¿Qué estudios hiciste o cursaste dentro de esa formación? Yo aquí el primer, que, el primer curso que hice fue de pastelería Me encanta hacer dulces. ¿Y has llegado a trabajar de ello? Sí, he trabajado en ello aquí en Málaga. Eh, prácticamente en Nanglada, aquí, aquí en Málaga Centro. Y, y después, vaya, después digamos como que cambié de profesión. ¿Cómo fue ese cambio de profesión? Porque el cambio ha sido radical. He vuelto a trabajar en el centro donde yo me criado. Y ahí, y ahí, y ahí prácticamente empecé en 2011 y, y desde el 2011, pues, hasta el día de hoy, sigo con ellos trabajando. ¿Qué es lo que ves tú en los chicos que están contigo en el centro? Pues, con decirte que yo veo en los niños mmm, mi vida. Como que revivo lo que yo pasé. ¿Y cómo se trabaja con ellos desde la voz de la experiencia que tú tienes? Bien, bien se trabajan a ver muy bien qué es lo que crees que le puedes aportar a ellos lo que yo lo que yo les digo a ellos que tal como yo salí hacia adelante ellos también pueden que ellos también pueden y que luchen por sus sueños y que no se caigan nunca